Hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy les quería decir que... Gracias. Gracias por todo. Solo les quería decir que... Miren, en este, en este mismo video, este video, este video que van a ver ahorita, este que están viendo, este, este, ahorita el que estoy grabando en este momento, este, voy a dejar activados los comentarios y ustedes van a... Escribir en los comentarios rrr, preguntas, preguntas de mí, de que ustedes, de cómo me llamo, mi verdadero nombre, este, no sé, qué admirador mirado de, que cantante me gusta, cuál es la canción que me gusta, todo. Ustedes, así que comenten ahí un montón de preguntas. Oyeron, para que yo haga el video respondiendo las preguntas, en 5 minutos, no me importa, yo son 500 lo veo no sé que bueno eso ha sido todo espero que la guía pero que que sí que blaga pero te deseo verte ahora ¿sainá? ahora no sé cómo apagar la cámara ah ya ya ya, ya. que arribita le damos le damos aquí arribita Vamos zaina ¿Vale? damos aquí arribita ahí está y Chao.